Juan, ¿qué no hecho los patriarcas israelitas me, pesque Cristo Jesús para que misticese pampa que Chiboy tamante que no paye pan sábado que mató israelitas me santimus ya Juan Jesús, kiniswi No tata, Dios no ha tequití. Juan, ¿qué no nani ni qué, no te quitas? Y ya israelitas me más que ni que misticese Jesús pampa amos santí Chica taca pan sábado, pero ama que tocas Dios, notata que el esquía istocsan se y catoteco. Huaca Jesús, Kinihwe. ilui. Nelia ni me chiluia. Nacatini icune, amote no hueli ni no selti san no tata kichiwa. No chitamante catinotata Ya no panani ikune no kia Pampa no tata nechicne lia. Guanechnechtilia. No kichiwa. Guanotata nechnechtilis tamante katinoha que ni katini chiki kemanichikahki ni takat. Wana muhwanti. Sana kita chilise Pampa ke no tata kintana Wankin makanemilisti. Nani ikone ke no panokia nikin katiyankwik. Nupa mase wal me neki. Pero no tata amukin tatol senkawas mase wal me. Ya ya nech makakna no tekit Para niteta tatol senkawas. Kichiki ya ni. Para noche manech san seque panita ya. Que nani y coné, amo quitte panita, no te ni me Sin tasema se igualé, ki cakino camanal, Juan quienes toca ya ya para nochepa, cuanto teco mukema kita Pampa ya pa no ten miktoke, hasta kampa nochi kipia nemilisti yanquik. Nelia ni mechilhuya walas tonali. Kena. Melawak ya así conopatonali que mamase igualme katimiktoke. Nechtos kakakise na icone toteko dios. Juan inihuanti itsto se. Pampa que no tata kipia nemilisti ipania. Juan hueli kiñol kuimasse me. No kia nechmakatok. Manipia ni miliste y wan Juan para ni quiñol Juan ech maga tekitica yot para ni tetas tolsenkawas pampanani caguas, pampanán yitztokni iconés se igualé. Amos ante esta chilica y que cati ni Así sé tonalike mano se igualme Juan cati quinta al nech todos cacaquis se Juan panquis hace. se igualme cati quichitoque cati cualí, ni Juan se para nochipa pero catiquiche que cati amo cual ni quiñol para que se eliese tazacuilte listi para no chipa Nuselti sé el te amo terno chiva que no tata nech na ni quien tanto el senkawa más se nani te tanto el san neki chiva kilis no tata tanto sin ta te nani amo Ankimatise sinta a se sintamelawa pero Itztukseyu katian katiameljor melawa akia na, melawa katiyaya ki Istowa te tena, ang kinti tanke mayaka Kampa juan, para ang te na lise tena, wania me pero amo ipati miyak para se katisanse masewale, man me chilwi akia na, ni me chila mi katijuan istieta para sinel toccar a Katy ayacito, Juan para que no pa amomar um quisiste tener Juan hizo ya que se da Willie ta Juan yaya Juan Juan para se da Lucy, ampa que y que Pero no han hecho to que tan al que y Juan, panpano tata te kimakak, para maniche guati para ni melawak ya ya nacido tanto, no tata que te el para cual y pero amo que me ames esto que yo amo que me que acto que a amo a que pilla y camina al panamuyo lo, para amo a teches esto que, amo y se ni milisti yankwik, pampa anki pia no pa amat. Pero y camana an to toteco en mechiluya te Juan amo en para ni mechmacas no panemilisti me yankuik para nochipa. Para na, amo y sinta amo juanti, más igualme, ante y o amo. Pampanismati amo en que ignelia toteco. Mas que na ni gualato y caitequiticayo no tata. Amo ante se Pero sinta aceyu gualas y casan yaitequiticayo, que na anquise elise. Que ni katsa uelisantech Sanan kite mua para an muwan puyowa, ma mech de panitaka. A mukeman muilhuia, taya mu neki para ma mech de panitatoteco. A mech de y ispanotata. Y tanawatilwa kati machia, para an mech makistis, no patanawatilme an mech de ilwis. y kamanal Moises antes en el tosquía, na tosquilla, no tocaba, no ki no te na pero amo tocaba, no tocaba, no tocaba, no tocaba, no tocaba, no tocaba,